es pues Carlos Mesa. Nosotros decíamos de que si en este momento se elige un, cacho, un carro, un coche pequeño, una vez que se suba a Carlos Mesa ese coche, esto va a volver 4x4, uh -huh. que es la verdad. O sea, en este momento necesitamos de todos aquellos, uh -huh. aquellas vinchucas,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 Carlos Mesa Gisbert. En su visita a la ciudad de Potosí, Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, reconoció haberse reunido con Marco Pumari, actual presidente del Comité Cívico Potosinista. Unos meses con él, eh, incluso en la ciudad de La Paz, pero una reunión para intercambiar ideas vinculadas a cuáles son las demandas de Potosí. Como yo estaba planteando, posiciones de interés en el país en un momento en que todavía no era candidato. Recuerdo, creo, haberlo hecho en ese momento. Eh, tenía necesidad, como lo he hecho con el Comité Cívico Pro Santa Cruz o como lo he hecho con cualquier otro comité cívico. Lo que me parece fundamental es, y entiendo esto con claridad, que hay que tener una relación de contacto. Y esa relación de contacto puede ser de expresión de ideas, a veces esas ideas se expresan coloquialmente, que no comprometen a Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana ha tenido conexiones y contactos con partidos políticos, con comités cívicos, con representantes cívicos, con particulares, con bloques de representación gremial, y no creo que eso sea una cuestión cuestionable. ¿La Comunidad Ciudadana trabaja con consigo para estas próximas elecciones, Carlos? No, nosotros trabajamos con la democracia. Nosotros... Nos vinculamos con los comités cívicos de manera formal a través del pacto firmado en enero de este año en Santa Cruz. Comités cívicos, los nueve comités cívicos, partidos políticos, los ocho partidos políticos de la oposición y el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia.